Hola, hoy les voy a presentar un experimento sobre rayos infrarrojos. Este experimento está basado en el espectro o luz visible, en el cual el ojo humano sí logra percibir las ondas o radiación electromagnética. También vamos a usar como base lo que está más allá de la luz visible, es decir, los rayos infrarrojos y los rayos ultravioleta. Los infrarrojos tienen una mayor longitud de onda y los ultravioleta tienen una menor longitud de onda a comparación de la luz visible. Los prismas triangulares nos ayudan en este experimento debido a que hacen que la luz se refracte, es decir, que se ralentice y se curvee, lo que provoca que la luz blanca se divida en sus colores constituyentes. Los materiales que yo usé fueron una caja de cartón, una hoja blanca, ligas, palitos, termómetros y un prisma triangular de vidrio. Primero coloqué la hoja blanca en el fondo de la caja de cartón. A continuación coloqué las ligas en ambos extremos del prisma. De que quedó de esta manera, voy a colocar los palitos igual en ambos extremos del prisma, para que queden algo así. Después, como hice hoyitos a mi caja de cartón, voy a colocar los palitos en esos hoyitos para que el prisma quede colgando. Ahora hay que encontrar un ángulo ideal para que la luz se refracte directamente en la hoja de papel blanca para que se vea algo así Ahora voy a colocar los termómetros de manera que queden dentro de los colores Como un termómetro se me rompió en el proceso, no voy a poder comprobar los rayos infrarrojos. rojos uno va a quedar fuera dentro de lo que serían los rayos ultravioleta. Ya que estaba todo armado, salí al jardín donde había una luz solar más intensa para poder esperar los 10 minutos y ver qué sucedía. Mis conclusiones fueron que el rango de temperatura de un termómetro normal no es suficiente para medir el espectro de la luz solar y aún en la parte en la que había sombra el termómetro indicó que la temperatura aumentó por lo que sí se pudieron comprobar los rayos ultravioleta.